Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un ejemplo de cómo hacer encuestas en Excel. Entonces, aquí tenemos este libro de tabulación de encuesta. Y como pueden ver, aquí están los datos total trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Y aquí tenemos los datos total semestre. Entonces, si vemos, aquí están los datos Aquí están los datos. Datos de junio. Con su lista desplegable. O sea que la persona aquí simplemente escoge. No tienen que escribir nada. Todo es, es escogiendo y automáticamente. Cada vez que escojan un dato. En las tablas van haciendo la operación. De forma automática. Voy a ponerlo aquí más grande. Entonces si, si miramos aquí. Aquí. Miren, aquí está la lista desplegable, aquí tenemos los números para no cometer errores. O sea que los datos los metemos bien, bien. Y ya de aquí vamos escogiendo y cada vez que escojamos buena o, o regular, la tabla va haciendo la operación. Entonces, si nos vamos acá a enero, miren que aquí tenemos también lista desplegable de cada cosa. No sé si lo alcanzan a ver, esperen, voy a agrandarlo más. La lista desplegable y miren, posiblemente sí. Entonces cada vez que escogen un dato de esto, acaba haciendo la operación y cada eh, semestre y cada trimestre hay una tabla haciendo la operación total. Mira, aquí hay una que dice total trimestre y aquí está el comando como lo y como hice para que hiciera la operación. Entonces, miren aquí está. En la descripción del video les dejo este tutorial, este archivo para que lo descarguen y tomen ejemplo de. Él. Entonces al, al ustedes darle clic en cada cuadrito, les muestra cómo dice la operación, cómo dice el comando, cómo dice todo. Para que así se guíen o pueden borrar estos datos y reemplazarlos. Y listo, sin ningún inconveniente. Diciembre aquí está el total de todo Y eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido Y hasta la próxima Chao chao